nos sentamos cómodamente vai la coronilla suspendida relajamos la cabeza relajamos la garganta los hombros y los homóplatos bajan Completamente relajados, mi inmensa relaja, las caderas relajadas, las piernas abiertas a la altura de los hombros, las palmas de las manos descansan en los muslos, nos relajamos, buscamos un punto en el horizonte. Fijamos la mirada en ese punto completamente relajado. Cerramos suavemente los ojitos y llevamos la atención al interior. Relajado. Minyue, la conciencia clara y pura va al interior de la cabeza. Nuestra cabeza se relaja. Relajamos los ojos. Relajamos la nariz, los oídos, relajamos la mandíbula, relajamos la boca, la barbilla se recoge. Bajui, la coronilla suspendida, completamente relajados, relajamos el cuello. Min llueva al interior del pecho. Relajamos los pulmones. Relajamos corazón. Relajamos las manos. Relajamos. Completamente relajados. Relajamos la columna vertebral. Vértebras cervicales se relajan. Vértebras dorsales. Lumbares. Relajados. Relajamos los hombros. Los brazos. Los codos. antebrazos, Muñecas. Manos. Dedo de las manos completamente relajado. Relajamos las caderas, el abdomen. Relajamos el hígado, la vesícula, el páncreas, el vaso, el estómago, intestino, riñón. Completamente relajado. Relajamos las caderas, aparato reproductor, cuellina hacia arriba, los esfínteres suavemente cerrados. Relajamos. Relajamos nuestras piernas, muslo, rodilla, pantorrilla, pies, dedos de los pies. Relajado. Nos hacemos conscientes de la inmensidad sobre nosotros, bajo nuestros pies. Conectamos con la alegría y nos relajamos. Nos relajamos. Cada vez más relajado. Bai Hui, la coronilla tocó al cielo. Las plantas de los pies profundos en la tierra. Min llueva el interior de la cabeza. Nuestra cabeza se expande, se hace cada vez más grande. Observamos el interior de nuestra cabeza. Despande, se relaja. Profundamente relajado. Observamos el interior. No hay límites. Completamente relajado. Inhalamos y exhalamos. En cada inhalación nos expandimos el universo. El chi del universo va al, al interior. En cada exhalación nos relajamos aún más. Inhalamos y exhalamos. Relajamos. Lleva al interior del cuello. Nuestro cuello se expande, se hace cada vez más grande. Nos relajamos profundamente. Observamos el interior del cuello. El interior se vuelve cada vez más claro, más puro. Relajamos. Venimos al interior de los hombros los brazos los codos los antebrazos las muñecas y las manos los brazos de chi se expanden. son cada vez más grandes y se relaja va al interior de la columna vertebral vértebras cervicales expandidas Vértebras dorsales, relajadas, cada vez más grandes, expandidas. Vértebras lumbares, se expanden cada vez más, nos más relajamos. va al interior del pecho, observamos nuestro corazón, nuestros pulmones. Nuestras manos expandidas, abiertas, relajadas. Inhalamos y exhalamos el chipuro del universo va al interior. Nos expandimos cada vez más. No hay límites. Minyo va al interior del estómago tiempo bajo la zona del abdomen se expande, se hace cada vez más grande, el hígado, la vesícula, el páncreas, el vaso, los intestinos, los riñones, relajados, expandidos. Inhalamos y exhalamos. El chi más puro del universo va profundo al interior. Llevamos nuestra atención a las caderas. El aparato reproductor se expande. Se hace cada vez más grande. y Nos relajamos. Niño, va al interior de las piernas, muslo, rodilla, pantorrilla, tobillo, pies, dedos de los pies. Observamos el interior transparente, relajado. Observamos el interior de nuestro cuerpo. Nos hacemos conscientes del chi que nos rodea. Nosotros cada vez más expandidos, relajados, alegres. Conectamos con la naturaleza. Somos uno en la naturaleza. Somos los árboles, las plantas, somos las montañas, los ríos, los lagos, los océanos, relajados, somos uno, nos conectamos corazón a corazón. Con el campo de conciencia mundial, este campo maravilloso, que nos apoya, nos cuida, nos protege. Y desde ahí cambia, intercambiamos buena información. El campo de conciencia, nosotros somos uno. Intercambiamos amor incondicional. Intercambiamos paz, alegría, gratitud. Nos relajamos. Cada vez más relajados. Inhalamos y exhalamos. Sentimos el chi al interior. Nos vamos expandiendo cada vez más. Más allá de nuestro cuerpo. Más allá del espacio en el que nos encontramos. Más allá de la casa. Expándete cada vez más. Más allá de nuestro barrio. De nuestra ciudad, expandido, completamente expandido. No hay adentro, no hay afuera. Nos seguimos relajando profundamente. No hay límite. En el universo y nosotros somos uno. Niño, no se pierde, está completamente relajado. Todo en el interior está jaula. Jaula. ¿Te parece algún pensamiento que te distrae, alguna molestia? Lo observa, te relaja. Vamos a hacer el sonido EN para sacar porque si hay alguna molestia podemos llevar el sonido ahí en ese lugar, si hay algún pensamiento, igual podemos repetir EN el interior de la cabeza dice. Y observa el interior de nuestra cabeza vamos el interior del cuello cuello. Cuando te sientas cómodo puedas decir tu sonido en el silencio. Mm. Mm. Mm. Mm. nuestros brazos, nuestros hombros, nuestras manos. Mm -hmm. Mm -hmm. Si fluye libremente el interior, mm, mm, todos los bloqueos desaparecen. cada una de nuestras células, cada uno de nuestros órganos. Nuestras células sonríen, se alegran. Todo es armonioso, pacífico. Todo es felicidad y gratitud al interior. Observamos nuestro interior. El chi lo llena todo, todo. Somos chi. Somos minyue. Somos uno. No hay límite, somos una completud. Nuestra completud. Completamente relajada, vamos a hacer cabeza de grulla. Observamos nuestra postura: bajo y la coronilla se la barbilla levemente recogida, la espalda recta, mentón va hacia el pecho. Lo que vamos a hacer son círculos con la barbilla. Entonces, nos hacia el pecho, llevamos la cabeza hacia atrás. La barbilla hacia arriba. Haciendo círculos. La barbilla baja. Suavemente, no fuerces nada a tu ritmo. Nuevamente, la barbilla va hacia contrae. Va hacia la sube hacia atrás, las vértebras vértebra cervicales se abren hacia arriba. El chifluye libremente en el dante superior. y tenemos el monto, detrás, arriba, atrás, adictiva, al frente, abajo. el interior de la cabeza y atrás atrás la cabeza la cabeza completamente expandida el chi en a toda nuestra cabeza y el cuello las cervicales llenando todos los espacios y se fluye libremente todos los bloqueos desaparecen de todo esta jaula en el Llegamos a la verticalidad y ahora vamos a hacer en el otro sentido. La barbilla baja, al frente, arriba, atrás, cae juí, en derecha. Y hacia abajo. En frente. Arriba. Tras. Y, y Siempre observando el interior de la cabeza. Las vértebras cervicales el él llena todos los espacios toda esta jaula al interior los bloqueos desaparecen todo está hermoso brillante transparente el junio chi del universo llena todos los espacios el último Observamos el interior del campión superior. Nos quedamos un minuto ahí. Observando nuestro interior, haciéndonos conscientes del interior de nuestra cabeza. De nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca, toda esta jaulada todo brilla al interior, todo está sano al interior. Suavemente esta complejidad se pone de pie. Vamos a practicar Chengi ahora. <tose> Los pies juntos, observamos nuestra postura. Inhalamos, exhalamos. Bajo y la coronilla suspendida, la barbilla levemente recogida. Nos hacemos consciente del interior de nuestro cuerpo. Nos relajamos. Vamos a rotar los hombros. Al inhalar subimos suavemente. Nuestros brazos de chi se expande. El pecho se abre y se expande. Una vez más. Relajamos los brazos. Levantamos suavemente los brazos, los costados. A la, a la altura de Duchi, el ombligo. Levantamos las palmas hacia arriba. Abrimos los dedos de las manos. Y vamos a hacer 100. Vamos a subir los hombros y las escápulas como que se contraen un poquito hacia atrás. Retraemos y empujamos con las palmas de las manos. Retraemos, empujamos, retraemos, empujamos. Sientan las manos de chi. Retraemos, empujamos, retraemos, empujamos. A través de nuestras manos, retraemos, empujamos. Llevamos todo el chi. Al dantí en medio, retraemos, empujamos, el dantí en medio se abre, retraemos, empujamos, retraemos, empujamos y se expande, retraemos, empujamos, retraemos, empujamos, retraemos, empujamos. Toda la intención está en el dantí en medio, empujamos, observa el dantí en medio. retraemos, empujamos, suavemente, retraemos, empujamos, a tu ritmo, retraemos, empujamos. Lo más importante es que es la intención y la concentración en el dantien medio, retraemos, empujamos, retraemos, empujamos, el corazón, los pulmones y las mamas se expanden, se llenan del chivas puro. Toda esta jaula en el dantín medio. Los bloqueos desaparecen. Relajamos, bajamos las manos. Vamos a rotar los hombros nuevamente. Inhalamos arriba. Relajamos. La rotación de hombro también moviliza el chi hacia el en medio. Siente cómo todo está bello, brillante al interior. Relajamos. Subimos nuestra bola de chi enfrente. Nuevamente, con mucha delicadeza, subimos nuestro chi, la bolita de chi, arriba, a manos de chi, profundas en el universo. Atraemos todo el chi más puro del universo al interior de la cabeza. Entra por Valle va a través del Dantian Superior, siente ese baño de Chi al interior. Va purificando todo, limpiando, sanando a través del cuello, los brazos, la columna, el Dantian medio Abrimos las palmas al costado y llevamos las manos a la cintura. Vamos a hacer rotación del coxis. Suavemente abrimos nuestros pies de chi. A la altura de los hombros. Bajamos un poquito las rodillas. Nos sentamos, el coxis apunta hacia el suelo. Bai siempre elevado, la barbilla levemente recogida, y vamos a girar. Respiramos en Ming Men. Nos relajamos. Inhalamos. Ming Men. Nuestra atención va en Ming Men. el coxis libera el movimiento. Entonces vamos adelante, izquierda, atrás. Derecha, adelante, izquierda, atrás, derecha, adelante, izquierda, atrás, derecha, relaja los hombros, los brazos, el pecho, relaja las piernas. Y el movimiento del coxis. observa cómo el dantien bajo. Y se llena del chima puro del universo. Completamente relajados. Tu atención va al dantien bajo. mente está en el dantien bajo. Está danzando la danza del coxis y se relaja y disfruta el movimiento. El hígado, la vesícula, el páncreas, el vaso, los intestinos, los riñones, el estómago. Disfrutan del movimiento y la danza con el más puro al interior. Completamente relajado. Si te distraes, puedes hacer el sonido ahí en los movimientos. Relaja. Saltante en bajo, disfruta del movimiento. El coxis hace círculo, círculo, adelante, izquierda, atrás, de derecho. Es como si tuviéramos un pincel en el cox y va pintando. Siente como el Dantien, eh, bajo está lleno del chima puro Uno más. Centramos el coxis y ahora vamos al frente, derecha, atrás, izquierda. Al otro lado. Estamos relajados, están relajados los hombros, la espalda, las piernas, el coxis. Está girando. Gira. El Chi. Más furgo al interior del Dantian Bajo. Todos nuestros órganos del dantien Bajo están jaulados. Todas nuestras células al interior del dantien Bajo sonríen. Todo está bello, brillante, al interior. Todo está sano. Todos los bloqueos desaparecen. Déjate llevar por el movimiento. Y relájate. Confía. el pie es abundante, mi y disfrutamos la danza del cox nos relajamos cada vez más uno más, centramos ahora nos vamos vamos a mover el coxus hacia adelante y hacia atrás cuando inhalamos, vamos hacia adelante y al exhalar vamos hacia atrás. Inhalamos. A tu ritmo. Siente cómo el dentín bajo se llena de chico. Adelante, atrás, adelante, atrás El último Nos relajamos Estiramos nuestras piernas Observamos nuestro interior Juntamos nuestros pies de chile A mano baja, nos observamos un minuto. Observamos nuestro dante en bajo, el cielo sí abundante. Y yo observa el interior. Elevamos por la bola de Chi por enfrente, suavemente. La bola de sube por arriba de la cabeza al azul infinito. Atraemos, sí, sobre la cabeza. Nuestra bola de chifa baja, el dantien superior. Y vamos a imprimir. Vamos a usar la impresora 3D. Vamos a bajar suavemente. Imprimiendo un nuevo yo, uno más puro. Uno sano, perfecto, armonioso. Otra mano de por el dantien superior. Otra vez de la nariz, la boca. Bajan suavemente. Estamos dando un baño de chi garganta, el cuello, el pecho, observa el interior, todo está jaulado. Todo está bien, todo es perfecto, armonioso. El chi si fluye libremente, nutriendo cada una de nuestras células, cada uno de nuestros órganos al interior. Bajamos por el tanto en bajo. El hígado, la vesícula, el pan, el vaso, los intestinos, la cola, Por las piernas, el costado de las piernas. Vamos bajando, doblamos el cuerpo. Los la las rodillas, contorrillas. Y Nuestras manos van profundas a la madre tierra, la pachamamos, nos conectamos con la madre tierra y de ahí recogemos el chi y elevamos esta bola de chi. Las piernas siempre se mantienen rectas, subimos despacio, observando nuestro interior, observamos nuestra columna. Elevamos la cola de chi. Recogemos el chi de todos lados. Este chi puro. El junio en chi del universo. Penetra. Por bajar, Baja. El en alto, brillante, claro, puro, el cuello, expandido, el pecho, el corazón, los pulmones, las mamas, todo está jaulado. Es perfecto, es armonioso el interior. El amor enmiga fluye el interior, la paz, la alegría, la gratitud. Aquí abajo. Doblamos las... Continuamos hacia abajo por las piernas. Los pies. Las manos van profundas, la madre tierra. recogemos el chipuro y lo elevamos suavemente nuestro brazo de cada vez más grande elevamos por la cabeza universo infinito Recogemos el chi y lo último el chi va viajando al interior nuestro. niño todo lo observa, observa el interior, se hace consciente del interior. el chi penetra profundo vacío más no vacío llenando cada espacio purificándolo todo limpiando todo sanando todo bajamos con las piernas completamente relajado. Estas manos van profundas, las actividades. Y le damos Por arriba de la cabeza hacemos el tío, escaneándolo todo disfrutamos este momento disfrutamos de nuestro interior Disfrutamos de la conexión con el universo, con la Madre Tierra, con el campo de conciencia. Nuestros corazones son un corazón, nuestras manos de chi son uno. Tenemos las manos en ruche. mujeres, mano derecha, mano izquierda sobre la derecha, varón izquierda, tapa, mano derecha. Observamos nuestro interior, hacemos respiraciones profundas, nos observamos. Y vamos a repetir. Yo soy amor mío. Yo soy paz mío. Yo soy alegría mío. Yo soy gratitud mío. Yo soy amor mío. Yo soy paz, niño. Yo soy alegría, niño. Yo soy gratitud. Yo soy amor, mente. Yo soy paz, mente. Yo soy alegría. Niño. Yo soy gratitud suavemente relajamos los brazos abrimos los ojitos <tose>